Hola, hola, hola, hola, hola, ¿sí? un unias Taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer 3, nuestra campaña con los Reinos Ogros, vamos a ir, ya estamos asediando las tierras del sur que creo que básicamente por disfrutarlo vamos a librar la batalla y vamos a ir para adelante, bueno la resolución, ah no tenemos autor, ah sí. sí aquí está, eh, vale no tenemos bajas en la resolución. Como es un ejercitillo de goblins, vamos a echar por ahí baratija de obsidiana, hechizos, tesoro, bueno, ni tan mal. Vale, vale, vale, vale, perfecto, bueno, vale. adelantamos, tomar y ocupar, sí. Eh, Para Uh, rango al reclutar noblars. Resistencia a los hechizos, ingresos a todos los edificios. Joder, ha conseguido de todo. Vale, podemos reclutar. ¿Solo son los nobles normales? No, aquí los tramperos también puedo. Uh, pero es que tengo aquí gargantúas ya. Esta, uni Esta unidad es de tier 2 nada más. ¿En serio? Qué raro. Oh, vamos, me parece bastante raro. No, no vamos a gastarnos dinero porque ya sufrimos bastante a nivel de. de dineritos. Vale, vamos a reparar. Vamos a. Podemos meter aquí algo que nos dé Bastantes ingresos. 50. Vamos a meter crecimiento para poder aumentar rápidamente. Vale, estos están con nosotros. Los sentinelos mordeojos, Los restos del, del, del demonio. Campamento. Vale, vamos a ir a por eso y nos lo vamos a quitar de encima ya. Tolerancia de toxinas, noblas dentudos, de no Tragabuelles, daño por armas perfonantes y arma cuerpo a cuerpo ¡Ojo! Está súper bien Ah, claro, que esto es un maestro carnicero Claro, claro, claro, esto es totalmente distinto, vale Talismán de salvación, poción de resistencia, armadura y de defensa cuerpo a cuerpo Esta no la tiene nadie, pues la vamos a enchufar aquí a este señor Vale, para ti, para tu cuerpo Vale, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, nada, ¿no? Sí, literalmente nada Objetos mágicos uh, Nada No, es que el talismán para qué si sí, bueno, se le ha puesto este Bien Vale, ¿qué podemos tirar? Podemos tirar por este tipo de magia Vale Que además tiene bastante por donde tirar parte Muelas o mucho de bufo Bueno, masticado eso, eso no deja de ser daño Cortador de carnes Entrañas de troll mejoradas Uff Vale, este está tocho Vale, vale, vale, vale Vamos a tirar por aquí Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a tirar por aquí, sí, sin duda Asignación automática de puntos No, no, no, no. Ahí lo puedes aún mejorar más vale Vale Vale, vale, vale, vale Habilidad pasiva What? O sea, cada vez que a cada vez que lanzas un hechizo te curas. dios Vale, o sea, puedes hacer combos muy guays guay con este, este, señor, es eh. Podemos movilizarnos. Eh. Esto es otra región ya, sí. Roca hullante. Uh. Cara Cadrin. Más enanos. ¿Dónde está esta, esta ciudad de enana? Dios. ¿Dónde está la fortaleza negra? Ah, vale. Aquí un poquito alejada. Está todo muy... Esparcido aquí en esta región del sur. Vale, vamos a ir... Vale, vamos a quedarnos aquí. Y reponemos bajas. Que no está mal. Vale, aquí... No, aquí estamos esperando a que se suba esto. Vale. Encima siniestra. Vale, sí. Aquí estamos aún trabajando para... Esperando a que se suba todo. Vale. Aquí... No, aquí tenemos que esperar Para reponer el orden Sí, además tenemos que hacer crecer esto Pero rapidito Vale, entonces por esta zona Lo tenemos todo claro, ahora bien Aquí qué tal estamos Aquí estamos esperando a que se termine De completar este campamento Bueno, de, de reponer Digamos, esas bajas Pero ahora bien Vamos a querer pila de botín Vale, sí, sí, vamos a meter esto Sin duda porque ni necesitamos sus ingresos, pero como el comer. Aquí ha salido otro ejército de Slanes, que la verdad, esta gente podría hacerse cargo de ellos. ¿Esta gente está conmigo? ¿Nosotros qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De quiénes son estos? Tragasangres. A ver, diplomacia con los Tragasangres, ¿cómo estamos nosotros? Fos de sangre, Tragasangres. Ah, son. Esta gente son. Amigos. Vale. Ok, pues exacto. Volviendo a donde estábamos... ¿Esto qué es? Rebeldes de Nargel. Vale, pues vamos a avanzar hasta aquí. Vale. Nah, o sea, literal. Cualquier ejército que pillemos por aquí es reventado. Vale, ¿quién queda por moverse? Sabemos que te vas a quedar ahí. Vale saltar notificación actual, puesto avanzado disponible, menos salto, señor guarnicionado Ay, sin mover esto, vale, lo sabíamos siguiente, vale, finalizamos turno bien, bien, bien, es eso, aquí con este señor vamos a hacer un poquito de tiempo porque necesitamos que la ciudad caída vuelva a levantar el orden público porque si no podemos estar fatal luego vamos a hacer, o vamos a ir haciendo nuestra guerra por el sur recogiendo botín a tope y, en, na, y por el norte vamos a ir subiendo y a ver si nos podemos quitar bastantes ejércitos de catálogos del medio uh, A cocinar Ha pasado algo terrible, jefe, algunos de los chicos no están comiendo y sus barrigas están desapareciendo Algunos hasta aseguran que pueden verse los pies por primera vez en años Tenemos que hacer algo o nuestro tribu se va a convertir en un hazmerreír un ogro que no quiere comer, ni es un ogro ni es nada Si pasas del tema, los gordos se comerán a los delgados. La supervivencia es la más fuerte, ¿no? Hostia. Bueno, prefiero este porque da control. Quizá la podrá comer la misma carne cruda en las 16 comidas, di comidas diarias. Pido a los matarifes que hagan algo más sofisticado. Como rellenar una carne con otra. <risa> LOL. Vale, a cocinar. Lo necesitamos. Uh, confederación. Vale, disciplina... A este señor, ¿no? Sí, sí, sí a este señor, así el de la disciplina. Vale. Eh, pues tenemos que a ver si podemos tirar confederaciones. Con los dientes flojos, no. Tripatronos, no. Estos, con estos, con estos, con estos, con estos. 123, muy amistosa. Entablar relaciones diplomáticas. Unirse a la confederación. Amenazar, podemos amenazarlos. Hombre, a lo mejor queda un poco feo, pero de hecho, tiene acuerdos de comercio con. Uf. ¿Y que necesita? Agresivo. ¿Y qué, qué, qué? ¿Cómo estamos con esta gente? ¿Mejorando? O sea, estamos mejorando más aún. Tratados con. En guerra. Oh. Con las provincias occidentales. En serio. Pues si tú también estás en guerra, hijo. Ah, no. Con las septentrionales solo. Uff. la guerra contra, declarar guerra. Intercambiar asentamiento. No. Vale. Y con estos puedo. A ver, ¿dónde están estos? Los foces de sangre, 87, muy amistosa. Mm. Es que li literalmente me gustaría poder coger más tierras. Vale, si no atacáis, ataco yo y ya me lo quedo. Uf, ¿no podemos? Ah, porque estás asediando la madre que te trajo. Uh, sigo teniendo los rasgos de... ¡Dios! Vale, seguimos teniendo los rasgos aquí del... ¡Uf, qué peligroso! Vale, uh, vamos a entrar en negativo con no... Progresemos un poquito con los ingresos De hecho ya estamos en 1300 El siguiente turno es negativo Aquí tenemos la, los almacenes de botín Ok, que nos hacen ganar un poquillo de dinero Pero tampoco es nada del otro mundo eh, Aquí tenemos este Que son ingresos Mmm. No sé si necesitaríamos protección o algo por el estilo Vale Uf. Vale, vale, vale, bueno, esto puede ser, puede ser una batalla interesante para este ejército, eh Venga, vamos a por ellos Vale, perfecto, y esto ya sabemos lo que nos toca, eh O sea, nos reímos del resultado que nos dicen, así que vamos a lucharlo Vamos a meterle incluso carne ahí a tope, vale Nada, con esto tenemos un montón de potencia. Poder perforante, arremetida, Puño de hierro. O sea, este señor es... Va, nada, de locos. Vamos a por ellos. Vale, vamos a por el botín. Básicamente. O sea, nuestra intención es hacer dineritos. Sí sí sí sí bueno limp también limpia las tierras del sur sabes de los orcos de las tierras oscuras si nos podemos limpiar a estos orcos y e ir cogiendo para aquí poblaciones sueltas mejor que mejor que ya vemos luego cómo gestionamos todo, todo el follón del caos no pero nos hacen falta dineros sí sí sí sí a ver si subiendo con el ejército de Diente Oro hacia el norte para luchar contra Katai y demás, conseguimos ahí amasar regiones y y poder generar ingresos a punta pala. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos a los puños de hierro, noblas Este ejército, la verdad, bastante estándar, ¿eh? No. Además, es que creo que tenemos todos los ejércitos iguales, rollo Tenemos un grupito de Noblars con ogros. Y, y los dientes de sable. Aún no tenemos variaciones. No podemos sacar cañones y tal. Pero bueno, ya, ya llegará ese momento. No hay que tener prisa para nada. Venga, estamos, llegamos. Cargando, vaya. Vale, vale, vale, vale. Ya estamos, perfecto. 20 de magia de sobra. Vale, vamos a hacer línea aquí. A ver, lo de siempre, volvemos. Vamos a hacer línea aquí, anchita, que no tenga un problema. Uh, por aquí no se puede pasar. Ah, bueno, no, no, no puedo desplegar aún ahí. Vale, aquí, aquí. Vale, perfecto. Esto va a ser un grupo. Vamos a meterlo en el 3. Vamos a meter a este señor en el grupo 1, justo aquí en el medio. Perfecto, exacto. Y ahora además vamos a. Cerrar aquí con ogros, aquí, aquí y aquí, vale, y esto va a ser un grupo, perfecto, de hecho el grupo 4, esto va a ser un grupo, que es el 2, maravilloso, porque este lo vamos a micrear muchísimo más y vamos a entrar por ahí por el flanco, vale, justo. Vale. vale, así un poquillo más ancho Vale, perfecto ¿Y qué hechizos tenemos con este señor? Porque creo que no lo hemos mirado Engulle cerebros, ¿vale? Para quitar liderazgo y... Vale, ah, y este es el tragaboy Este es el que hemos puesto antes Además tenemos la poción Vale, perfecto Ok, pues nos movemos un poquito Vamos a ver si podemos coger el... El, el, el a las unidades oh, vulnerables sí. Ah, bueno okay, Sí ¿Cómo corren los ogros, tío? ¡Dios! El matarice, ¿cómo corre tú? que enemas se tiene. <risa> vale. Vale, vale, vale, vale. Va a ser así. Vale, vamos a esperar un poquillo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, De hecho vamos cargando ya vale, uy, uy, uy vale, Los vientos de la magia soplan fuertes aquí, comandante vale, poder y Vale, colapsamos, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, está bien. Venga, oye, entrada a pegarse, vamos, wow, chicos. Vale, mataris con esta. Vale, eso claro, eso sí Vale, aquí Y vosotros apoyadme aquí De hecho, perseguir esto Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Buah, estamos perdiendo ahí el centro cosa mala, muchos orcos Estamos perdiendo muchos oros. Sí, sí, sí, ellos están, están fuertes sí, con los grandotes vale vale vale, sátelo y ah, ahora bueno ahora para tanquear vale vamos a colapsar aquí a este señor le vamos a dar la poción vamos a meterle a él mismo también daño por armas Vale, vale, vale, vale, vale. Tenemos que colapsar aquí, vamos. Venga, no puede ser que nos vayamos a formar Venga, volvemos al combate. Mucha gente huyendo sin sentido. Esto está muy mal. Venga volvemos, venga volvemos, France dale Vestal. Ahí volvemos al combate de la batalla Como de la batalla ¿Hijo? Todo mal nah. Ah no, este es el de... Nada, nada, nah. vale, vale, vale. vale, digo, no, vamos a palmar esto. Nada, nada, lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, que tenemos que reventar eso. Opa, aquí todo el mundo parado, hombre, esto que es. Vale. Bueno. que liderazgo nos vamos a quitar? Vale, si sí, ahí están aniquilando. Estos siguen aquí, pero sí. Ah, no, estos huyen. Oye. Muy mal, eh. Muy, mucho ejército huyendo. Esto está feo. Así mismo. Vale, eso es. Venga, no chácalo. No, no puede ser que no lo vayamos a reventar Vale, vamos a autocurarnos Que eso siempre está bien Vale Se celebra Nah, y ya estos huyen Sí, nah, no hay nada que salvar Vale, finalizamos batalla Una victoria pírrica Bueno, ha ido un poco chungo Porque se nos ha desestabilizado un poquito ellos han apretado mucho en el centro. Veis que tenían los grandotes. La verdad es que no hemos tenido nada en cuenta. Eso, eh. Ellos han, han entrado ahí en la, en la zona centro y a nosotros nos ha ido. Hemos perdido este, este, esta de ogros. Ah, no, tripas duras. Es la que hemos tenido en el flanco izquierdo. Que se ha quedado así sola, un poquito descolgada y tal. Bueno, victoria. Al fin y al cabo, que es lo que importa, que es lo que está bien. Y para adelante vamos sumando. No, muy bien, no, no creo que tengamos muchos problemas aquí en la zona sur contra los orcos. Vale, carne... Vale, o sea, ok. Espada antihéroes, daño por armas básico y perforantes... wow Tesoro, carne... Vamos a pillar tesoro. Vale. Uy, y se escapa. Vale, vale, control de la provincia local, presupuesto para seducir unidades, ejércitos enemigos de Slanis en la región local, perdón. Cuentacuentos de campamento, what? Vale, ahí aliquilamos esto y para adelante. Autoresolución, perfecto, no sé si podemos pillar tesoro, no, 4%. Literalmente muy poco. Bueno, nos apañan más estos 200 de oro. Vale, tesoreros noblars. No sé qué pasa, tíos. Hay tropecientos. Vale, ok. Vamos a subir de nivel, subir a nivel 4, casi 5. Vale, vamos a meter esta que se activa cada vez que usamos. Parte buenas armaduras, resistencia a los proyectiles. Este, el más huesos. Un pelotazo Machacador, ¿no? En tierra, Sí, un hechizo de explosión Vale, vamos a ponernos esto y vamos a disfrutarlo Vamos a echarlo ahí en medio que entre el tragabueyes Luego el pues Que ya lo tenemos de por sí en pasivo y, y con este escudo Que nos vamos a ir curando Yo creo que con esto vamos a tanquear un montón Así que me gusta bastante Nos iremos movilizando A fortaleza negra es que está aquí, está súper lejos esto. Porque en esta gente estamos en guerra, pues nos movilizaremos hacia allá. Bueno, mejor deberíamos acabar con este campamento primero. Vale, vamos a meter un poquito de marcha. Y volvemos para casa con este ejército. Vale, ahora bien. Aquí en el boca en llamas, en nuestro campamento. ¿Qué vamos a hacer? Mantenimiento de todas las unidades del campamento. Pero es está en círculo ¿no? El crecimiento del campamento ahora mismo me da un poquito igual Yo la verdad es que quiero mejorar la pila de botín Me gasto 1500 en generar 600 Tres turnos, vale Sí, sí, o sea, todo esto al fin y al cabo es por crecer Si no es ahora No va a ser en ningún momento Aquí en el campamento, ¿qué tal vamos? La pila no se ha construido a nivel 2 Vale, ok, pues nada, aguantamos Vale, este ejército vamos a movilizarlo hacia el norte, vamos a ir viendo hacia la torre si ya van a asediar, tontería que pasemos nosotros, total, vale, yo creo que este ejército ya ha cargado, ah bueno, ya tenemos que cargar carne, eso es un problema, vale, Ok, pues vamos a esperar otro turno para movilizar a este ejército. ¿Qué más tenemos? Este que sabemos que nos ha movido. Construcciones disponibles. Control de la corrupción. Uh, aquí son dineritos. Pero son 3.000, o sea, me queda cero. Vale, eso obviamente no. Suministros defensivos, crecimiento. Vale, esto impide... No aparecerán en esta provincia, pero no en esta región. Uf. Peligroso, ¿eh? Peligroso. Vale, ok, este lo hemos plantado. A lo mejor hacer una pequeña inversión con esto, pero 50 es súper poco. 50, 100, 150. No vale la pena. No, es mejor invertir en el resto de... De... De edificios, sí, sí, yo creo que me va a poner una este gran trapo para ratas. 2000, ya, más adelante lo pondremos, pero... Mejor ese que ningún otro. Uy, estos han expandido bastante aquí hacia el sur, eh, me gusta mucho. Vale. Eh, vale, ok, saltaba una notificación porque lo sabíamos. Esta ya la sabíamos también. Eh, puesto avanzado disponible, dónde una pasta. Es una pasta, porque no, es una pasta. Es una pasta. Vale, finalizamos turno. Pues ya está. Vale, a ver, ahora vemos cómo se gestiona todo, qué tal, qué tal van las cosas que aparecen. La idea es poder llegar a cumplir el, el contrato, a saltar este ejército, uh, unirse a la guerra contra la progenie de Tepoc. Contra oferta Ah, chato, me ibas a pagar menos Pagos Exigir pago en 600 oh, Me puede pagar más menos de 100 a ver 600 y 500 No, o sea, tiene que ser 400, no puede ser más Vale, así le ha gustado Pues para adelante Vale, o sea, hemos rascado No entiendo muy bien cómo va O por qué no La oferta 460. ¿Y por qué me ofreces 400? Vale, pues proponer han ah, no, aceptado. Vale, perfecto. Pues ya nos plantearemos si vamos o no. Primero nos enfrentaremos a los orcos. Y ya, si, ya, si eso ya, yo ya sabré. Yo ya iré. Pero si no, bueno, con la calma. Uh, ¿Qué ha tu pueblo no se adapta bien a este país, mi señor. No cortas para tener presencia permanente aquí. Tal vez sea mejor sanear pues, lo literalmente, que puedas ¿eh? y retirarte a tierras menos hostiles. Creo que voy a ir a saquear y nos marchamos. 34 de carne. ¿Cuánto comemos? 19. Y tienen buen ejército. Eh. Distrito comercial, almacén de pólvora, santuario y la ciudad. Eh, pues como no nos pongamos un poquito de coordinación, estamos mal no los siguientes. ¿Qué rango tiene esto? Pues voy a volver. Que ahora empezaremos a tener carne positiva. Uh no. Pues I'm dentro del círculo de influencia. Fue me parece. Necesitamos acumular mucha carne para llegar me, hasta allí, me, tío. Me. Pero muchísima, porque ir en negativo es horroroso. Vale, vale, vale, vale. Pues, pues hay que pelear. A ver, contra quién nos pegamos o cómo lo hacemos. Esta gente no son nuestros, ¿no? Número de ojos. No, no, no sé engarro con estos. Venga, pues a ver te lo pensado, Chato. Vale. ¿Cómo vamos a perder con una autorresolución? Si sí, son cuatro matados. Este ejército está un poco entrenado. Vale, y ahora me batalla. Sí. Bueno, os la regalo. No tendría que entrar en tiempo de capítulo, pero mira. Vamos a resolverla rapidito. Sí, no, tampoco voy a pararme a colocar, ¿eh? Si eso hacemos un grupo externo con los. Bueno, separamos el héroe por tener acceso rápido a los hechizos y luego ya los otros y para adelante. Uy, a ver cómo funciona el, el pisotón. Me gusta, me gusta, quiero probar eso. Eso y a ver cómo tanquea. Bueno, el héroe tendría que tanquear. La verdad es que el Madarife tendría que tanquear un montón con lo que le hemos puesto de, de restaurar salud. Utilizando bien los hechizos, en plan a, a tiempo, como aquel que dice, de ok, se acaba la generación del, del escudo de carne, vale, tiramos otro hechizo y así. y No son 10 segundos, tampoco es tanto. Hombre, pero, o sea, si sacas cálculos, un 0,4 por segundo, durando 10 segundos casi, pues ni tan mal. Eh, vale, en este lado mismo. Y luego. Tal y como estamos. Vale. Inicia la batalla para Land. De hecho, el héroe, el primerito. Más comiendo poder. Tanta energía mágica a la vez puede ser un desastre, dios esta es la espada, Una nada voy a ir a por el otro, eh, y ya está. Uh. Vamos ah, a ir, ¿qué tiras así a piñón? A ver qué tarda esto. Confiamos. Venga, dale, Rey. I feel the hunger. de Vale. together. Oh, me han reventado, héroe, ¿eh, tú. Pero cosa mala. Muchísimo el matar. ¡Dios! ¿Es ¡Que me lo han matado! ¡Que me lo han matado! roba! Vale, ok hay que plantear las cosas de otra forma, entonces. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale, vale. Entonces deberíamos pasar bastante por encima, digo yo. Vale, vosotros aquí que ya empiezan a huir. Ah, es que tenemos que meter los noblas contra la peña que huye. Venga, va, que ya está desmovilizado. Bueno, pues solo hemos perdido el héroe. Solo. Venga, a por ellos, a pinchar. Aquí, a pinchar. Nosotros aquí a pinchar. Aquí a pinchar. Y todos los ogros aquí. Pero sin dudarlo. Eh, ¿Los reventamos o okay? qué? Venga, todo el mundo aquí. Uh. Ogros. A piñón. Con sus hachas reventando al resto. De... Vale, bueno, vamos ver a, a esta gente. Oye, perfecto. Bueno, hemos pues estampado un Medell Oblars. Porque la hemos estampado, no tiene nombre. Vale. ¿Cómo que estáis? Z, Z, Z, Z. Oye. No, ¿eh? Así, ¿no? Y esto es igual, tío, de... vamos, o sea... Reventarlo, Vale, vamos a coger aquí... este que esté distraída... ¡Opa! Bueno, pues... Opa. Ni tan mal. Correcto, nos movemos todos. vaya, sí que no. Vale, aquí... Vale, vale, no, nosotros no, tres... No, no, no, aquí no se va nadie. Pero no se va nadie. Venga, perseguimos a este. Vosotros no sé perseguís aquí. Vale, vale, vale, vale, nada, perfecto. No lo vamos a matar. Me parece feísimo que no seamos capaces de conseguirlo. Vale, vamos a darle turbo un poquito. Sí, nada, con los dientes sables, sí. Pues como ya hemos perdido el matarife, feo me parece todo esto, ¿eh? No era lo que se esperaba. Vale. Uy, no los pillamos. Nada, No los vamos a pillar. Vale, Finalizamos. Uf, qué feo. Lo hemos echado ahí a tanquear rollo. Sí, ve que esto va bien, tanquea, se cura, no sé qué. No ha muerto, simplemente ha desaparecido. Pero madre mía. Menuda estampada tú. Oh, está bien. Hemos perdido obros, hemos perdido noblas. Poquito a poquito. O sea, queda un capítulo largo, ¿eh? Y una masacre un poquito desesperada ahí al final de venga, a ver. Vamos a atacar aquí, vamos a atacar allí. Hostia, el momento, la verdad, que la guía y no va como tendría que ir. Vale, victoria ajustada, no sé por qué lo dices. Unidades reabastecidas. Sí, vamos a tirar por unidades reabastecidas. Pero vamos, este combate era súper necesario para nosotros. Para poder continuar. Enemigo muerto en combate. Uh. Va, eh. Uy, no podemos. Vale, ok, pues vamos a asignar los puntos. Vale, vamos a meter otro aquí de tragaboyas. Porque me parece súper interesante. Y además vamos a meter esta de aquí. Pues sí. Este mastica Para que pete más fuerte y nunca mejor dicho. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Pues nada. Cerramos aquí el capítulo hoy. Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando de la serie. Y nada, ya sabéis. Tenéis... Todo lo que necesitas de la taberna aquí en la descripción, nuestras redes, el botón de suscribirse que es importante y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.